Te invito a barrer. Para que saques de tu vida la tristeza, el dolor, la rabia, el resentimiento, las mentiras, el llanto, el odio y todas las cosas malas que en el pasado te hicieron daño. Estas palabras reflejan una invitación poderosa a liberarnos del peso de las emociones negativas que nos han estado afectando. ¿Cómo podemos aceptar esta invitación y barrer para sacar lo negativo de nuestras vidas? Hola, este es Rafael Gómez y este video será una reflexión psicológica profunda que te llevará a un viaje de autodescubrimiento y te aportará algunas ideas y herramientas para poder liberarte de malas emociones, dañinas y que pudieran estarte causando conflicto interno. ¿Qué te parecía si con solo dedicarle unos 5 minutos a este video pudieras dejar ir emociones como el enojo, la ira, la desesperación o la necesidad de venganza? Eso sería útil, ¿verdad? Pues bien, en este video vamos a explorar esta frase que te mencioné al inicio. Más adelante, te daré una serie de cinco pasos para empezar a drenar las emociones negativas que te están hiriendo. Pasaremos por las corrientes psicológicas más importantes que pueden aportarte tremendas herramientas para poder desarrollar una autoestima sano, libre de emociones negativas. En primer lugar, es importante reconocer que las emociones negativas son una parte normal de la experiencia humana. Todos enfrentamos el dolor, la tristeza y la ira en algún momento de nuestras vidas. Sin embargo, cuando nos aferramos a estas emociones y las dejamos controlar nuestras vidas, pueden convertirse en un obstáculo para nuestro crecimiento y bienestar. La metáfora de barrer nos invita a tomar acción para liberarnos de las emociones negativas que nos han estado afectando. Al igual que la limpieza de nuestro hogar, la limpieza de nuestras emociones requiere tiempo, esfuerzo y dedicación. Aquí te presento algunos pasos que puedes seguir para barrer y liberarte del dolor y la tristeza. Identifica las emociones negativas. El primer paso para barrer es identificar las emociones negativas que nos están afectando. Puede ser útil llevar un diario emocional o hablar con un amigo o terapeuta para ayudar a identificar las emociones que necesitan ser liberadas. Aprende a aceptar las emociones. Una vez que hayas identificado las emociones negativas, es importante aprender a aceptarlas y permitir que fluyan. La resistencia a las emociones negativas solo las hace más intensas y prolongadas. Encuentra formas saludables de procesar las emociones. En lugar de aferrarte a las emociones negativas, busca formas saludables de procesarlas. Esto puede incluir hablar con un amigo o terapeuta, escribir en un diario, hacer ejercicio, meditar o practicar alguna otra actividad que te ayude a liberar las emociones negativas. Practica el perdón. A veces, la liberación de las emociones negativas requiere el perdón. Esto no significa que tengas que perdonar a la persona que te lastimó, sino que te perdones a ti mismo y dejes ir el resentimiento y la amargura. Cultiva emociones positivas. Por último, es importante cultivar emociones positivas para llenar el vacío que dejaron las emociones negativas. Esto puede incluir prácticas como la gratitud, la amabilidad, la compasión y el amor propio. Alcanzar un estado de plenitud en nuestras vidas empieza por un conjunto de acciones conscientes que nos ayudan a realmente comprometernos a depurar nuestras vidas. Consideremos, por ejemplo, lo que dice Daniel Goulmen. Daniel Goulmen es un psicólogo estadounidense que ha realizado importantes investigaciones sobre la inteligencia emocional y ha escrito varios libros sobre el tema. En su libro, Inteligencia emocional, Goldman presenta varias ideas interesantes sobre cómo podemos sacar de nuestras vidas emociones negativas como la tristeza, la rabia o el resentimiento. Aquí te presento algunas de estas ideas y cómo podemos aplicarlas en nuestras vidas. Practica la atención plena, Goldman sugiere que la atención plena puede ser una herramienta poderosa para ayudarnos a liberarnos de las emociones negativas. La atención plena nos ayuda a estar presentes en el momento y a observar nuestras emociones sin juzgarlas. De esta manera, podemos aprender a aceptar nuestras emociones sin aferrarnos a ellas. Cómo aplicarlo, practica la meditación y la atención plena diariamente. Puedes empezar por dedicar unos minutos cada día a la respiración consciente y a observar tus pensamientos y emociones sin juzgarlos. Cultiva la empatía. La empatía es la capacidad de ponerse en el lugar de otra persona y comprender sus sentimientos. Goenmen sugiere que la empatía puede ayudarnos a liberarnos del resentimiento y la rabia, ya que nos permite comprender mejor las motivaciones y emociones de los demás. Cómo aplicarlo, practica la empatía en tus relaciones interpersonales. Trata de ponerte en el lugar de otra persona y comprender sus perspectivas y emociones. Esto puede ayudarte a liberarte de la rabia y el resentimiento hacia los demás. Busca el apoyo emocional. Goldman enfatiza la importancia del apoyo emocional en nuestra vida. El apoyo emocional puede venir de amigos, familiares o terapeutas y puede ayudarnos a procesar nuestras emociones y liberarnos del dolor y la tristeza. Cómo aplicarlo, busca el apoyo emocional de amigos y familiares cercanos. Si necesitas ayuda adicional, considera hablar con un terapeuta o consejero emocional. Practica el perdón. El perdón es una herramienta poderosa para liberarnos del resentimiento y la rabia. Goldman sugiere que el perdón nos permite liberarnos del dolor y la tristeza y encontrar la paz interior. Cómo aplicarlo, practica el perdón en tus relaciones interpersonales. Trata de perdonar a las personas que te han lastimado en el pasado y liberarte del resentimiento y la amargura. Sin embargo, un proceso introspectivo nos ayuda a entender mejor nuestras emociones. Y encontrar ayuda incluso en la psicología práctica y aplicada nos pueden ayudar a cómo mejorar nuestra relación con nosotros mismos y, en esencia, drenar emociones negativas, por ejemplo, consideremos lo que dice Freud. Sigmund Freud, Freud creía que las emociones negativas son el resultado de conflictos internos y traumas pasados. Para drenar estas emociones, Freud sugirió que las personas deben explorar y trabajar en estos conflictos a través de la terapia psicoanalítica. El objetivo es lograr una comprensión más profunda de uno mismo y de las razones subyacentes de las emociones negativas. Esta sería una primera medida pero ¿crees que de verdad la tristeza que tú puedas experimentar ahora mismo está asociado a traumas en tu niñez? ¿Crees que conciliar esas emociones pasadas puede ayudarte a realmente comprender por qué experimentas tanta frustración? ¿Y crees que estas ideas de los grandes psicólogos pueden aportar a tu vida? Consideremos lo que dicen otras corrientes psicológicas sobre dejar ir las emociones y drenar nuestra alma. Jean Piaget Piaget sugiere que el proceso de desarrollo cognitivo influye en la forma en que las personas procesan y manejan las emociones. Para drenar las emociones negativas, Piaget sugiere que las personas deben trabajar en el desarrollo de su pensamiento abstracto y crítico. Esto puede ayudar a las personas a reflexionar sobre sus emociones y a encontrar formas más efectivas de manejarlas. Carl Rogers. Rogers creía que las personas necesitan un ambiente de apoyo emocional para drenar las emociones negativas. En su terapia centrada en el cliente, rogers enfatizó la importancia de la empatía y la aceptación incondicional para ayudar a las personas a explorar y procesar sus emociones. Gestalt la terapia Gestalt enfatiza la importancia de estar presente en el momento presente y de aceptar plenamente todas las emociones, tanto positivas como negativas. Para drenar las emociones negativas, la terapia gestal sugiere que las personas deben aprender a vivir con la incertidumbre y la ambigüedad y aprender a aceptar todas las emociones sin juzgarlas. Conductismo el conductismo sugiere que las emociones negativas son el resultado de patrones de pensamiento y comportamiento que se han aprendido a lo largo del tiempo. Para drenar las emociones negativas, el conductismo sugiere que las personas deben trabajar en cambiar estos patrones de pensamiento y comportamiento a través del entrenamiento conductual y la reestructuración cognitiva. Si consideramos lo que dice, por ejemplo, Carl Rogers, que nos sugiere un ambiente de apoyo emocional, ¿Crees tú que puedes encontrar un espacio de comprensión en tu medio? Por ejemplo, en tu iglesia, comunidad, familia o círculo de amigos. En realidad, para empezar a drenar emociones negativas, las amistades, desde la perspectiva de Rogers, se mueven en el polo de las relaciones. Somos con quienes nos juntamos. Existimos en la misma medida que coexistimos con otros, eso en suma, nos aporta un gran alivio si de verdad queremos encontrar lazos de apoyo con los demás. Una idea central que puede ayudarte es encontrando equipos de apoyo que te puedan ayudar y libros que puedan influir positivamente en ti. Ahora, si me lo permites, podemos profundizar en la corriente de terapia Gestalt como un modo práctico de lidiar con las emociones. Pensemos en un suceso traumático, por ejemplo, el ser víctima de un asalto. Eso mismo genera un amplio abanico de estrés. ¿Cómo lo manejamos? Bueno, profundicemos. La terapia Gestalt, una corriente psicológica que enfatiza la importancia del momento presente y la aceptación de todas las emociones, puede ofrecer algunas ideas interesantes para ayudar a drenar emociones negativas. En el caso particular de la mujer que fue asaltada, la terapia gestal podría ser una herramienta útil para procesar y liberar las emociones negativas que surgieron a partir del evento traumático. A continuación, se presentan algunas ideas de la terapia gestal que podrían ayudar a la mujer en cuestión. La importancia del darse cuenta, la terapia gestal enfatiza la importancia de prestar atención y ser conscientes de lo que está sucediendo en el momento presente. En el caso de la mujer que fue asaltada, podría ser útil que tome un momento para darse cuenta de cómo se siente en el momento presente, tanto física como emocionalmente. La aceptación de todas las emociones, la terapia gestal sugiere que todas las emociones son importantes y deben ser aceptadas y experimentadas en su totalidad. La mujer podría permitirse sentir todas las emociones que surgen a raíz del asalto, incluso si algunas de ellas son negativas. El trabajo con la imaginación. La terapia Gestalt utiliza técnicas imaginativas para ayudar a las personas a explorar sus emociones de manera más profunda. En el caso de la mujer asaltada, podría ser útil utilizar la imaginación para recrear el evento traumático y explorar cómo se siente al respecto. La importancia del apoyo emocional. La terapia gestal enfatiza la importancia del apoyo emocional en el proceso de liberación de emociones negativas. La mujer podría buscar apoyo emocional de amigos, familiares o un terapeuta para ayudarla a procesar las emociones que surgen a raíz del asalto. La toma de responsabilidad. La terapia gestal sugiere que las personas deben asumir la responsabilidad de sus propias emociones y experiencias. La mujer podría tomar la responsabilidad de procesar y liberar sus propias emociones negativas en lugar de culpar a los demás por sus sentimientos. La aceptación de las emociones que ahora mismo te invaden es una de las claves de la terapia gestal para continuar con un proceso de depuración. Es decir, asumo que tengo miedo. Sí. Admito que ahora me da miedo salir a la calle. Sí. Admito que no puedo ver a alguien usar una gorra de visera plana y tatuajes porque creo que se trata de un maleante. Y no. Eso no me hace mala persona, porque reconozco que el evento traumático me causó una alteración de la realidad y ahora es entender que mi relación con la realidad está viciada por un evento que me marcó. Llegar hasta este punto es lo que te permite comprender que tus emociones deben ser experimentadas. Si se reprimen, solo generarán más molestia. Así, lo mismo sucede con una persona que ha sido maltratada, engañada o pisoteada. Ahora, ¿quieres que sigamos con esta serie de videos introspectivos de reflexión psicológica? Si es así, por favor házmelo saber en los comentarios con un «Quiero más videos de reflexión psicológica». De ese modo iré subiendo más videos de esta línea. Dicho lo anterior, te invito a que te suscribas para no perderte ninguna de estas cápsulas diarias de apoyo. Te mando un abrazo psicológico, soy tu consejero de cabecera, Rafael.